¿Qué has hecho con mis amigos? Me alegro de que hayas vuelto victorioso. ¡Eh! ¿A dónde lo llevas? Te estoy ayudando. Vamos, mírate. Grande, fuerte, poderoso. ¿Por qué quieres volver a ser el de antes? Culpa, mía. te dejé vivir con un gran lastre. La senda te ha purificado, pero falta un último paso. Esto está mal. No lo hagas. Te quiero, Jason, pero no dejas que te transmita todo mi amor. Sé que esto va a ser muy duro. Me duele verte sufrir. Ayudarte, amarte por ser quien eres, adorar al hombre en el que te has convertido, pronto acabará todo. Te llevaré a la tarima y serás libre de tu pasado. Y entonces, seré tuya. Terminan la senda del guerrero. Solo el más fuerte sobrevive. Con los Rakia, eres muy poderoso. Como los que vinieron antes. Los cuchillos son para matar, no para salvar a nadie. ¿Lisa? ¡Guaya guerrero estás hecho! vas por la espalda, no! Guerrero, tú mereces el tatao final. Todos van a caer a tus pies. Vas por ahí con todas esas armas y esos tatuajes. ya tuya. tuya todos lo somos esta es tuya Mírese, un mundo de fantasía! ¡Voy a borrarlo! Nada, ¡Nada! Completa la senda o todos tus avances, tus tatau todo lo que has hecho hasta ahora en esta isla se borrará ¿Estás preparado, guerrero? Aquí está tu arma No, no, por favor, por favor, por favor, Jason No, no, por favor Jason, ¿por qué te vas? Dejarás de ser un guerrero, un héroe Tus amigos te abandonarán Tendrán hijos y vivirán sus aburridas vidas Quédate, la jungla nunca te rechazará Siempre serás el rey. Si ellos mueren, nunca tendrás que marcharte. Se acabó la violencia. Ya basta. Basta de sangre. Jason. Mírame. Quédate conmigo. No les necesitas. Eres más poderoso sin ellos. Jason, te amo. Jason. ¿Pero ¿Qué te pasa? Citra me salvó. Nos salvó a todos. ¿Y rechaza su amor? ¡Uah! No me dejes. Lo siento. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Citra. Citra, por favor. ¡No me dejes, por favor! ¡Citra, lo siento! ¡Citra, por favor! ¡No me dejes! Ya no hay marcha atrás Soy un monstruo Puedo sentir la ira en mi interior Pero también En alguna parte dentro de mí Soy más que eso Mejor que eso